together free like La industria cinematográfica tiene papel fundamental por dos cuestiones. Por un lado, la parte económica, que es lo que financia y a quién financia. Y por otra parte, quién forma parte de esa industria. Es decir, si se potencian a un determinado cineasta detrás de la cámara, si potencia más a hombres que a mujeres. Y De hecho, en los estudios que hacen cinematográficos, incluso a mujeres, lo que viene a decir es que la mayor parte de las personas que están detrás de la cámara son hombres. Eso también implica una mirada determinada sobre los personajes e incluso qué personajes salen en la pantalla. Con lo cual, es clave esa industria que hay detrás, también la financiación, porque a veces hay un cine independiente que intenta romper un poco los moldes, e incluso dentro de la industria a veces se rompen los moldes, pero marca mucho.